con callos en sus dos manos y la espalda castigada nos enseñaron a todos lo que es en verdad España y hoy en día esos derechos nos los roban en dos días que si crisis, caos social corrupción y mucha inquina de los grandes capitales de esta clase política también de neoliberales hacia la ciudadanía nos tratan como ganados. pues el pueblo va a vencer y no daremos perdidos ni los derechos de todos, ni lo público, ni pensión, ...que miréis para otro lado... ...las mujeres siempre están... ...desplazadas socialmente... ...patriarcado criminal... ...cómplice de su maltrato... ...no sabéis lo que es luchar... ...por no una igualdad real... ...ni vivir en sus zapatos... Y a, los, ...y a los jubilados... ...¿qué? ...¿qué les dice señor Sánchez? ...su dignidad y honradez... ...le dan mil vueltas a usted... ...y a todos vuestros lacayos... ...muchos han venido a pie recorriendo los caminos que el pueblo que su paso, con, es con esfuerzo y sacrificio. Han dejado libertad de norte a sur, de este a oeste, estelas de dignidad, gratitud en la gente. Y ahora recojan ustedes la arena de sus zapatos y pónganse a sus pies, pues luchan como jabatos. del país en, la... no, en las concentraciones de Bilbao y de Bracaldo dijimos, tenemos que cruzar el Ebro ya hemos cruzado el Ebro también el duelo sí. los que los compañeros del sur cruzaban el Guadalquivir y el Tajo esos ríos que son las venas del país, nos han traído hasta aquí. las marchas han cumplido su objetivo y que hemos aprendido en el camino. Hemos visto esa España vaciada de pueblos que están marginados, hemos visto cómo se suprimen ferrocarriles, hemos visto que desaparecen las carreteras para que solo haya vías rápidas. Todo eso hemos aprendido además de traer las reivindicaciones. Y más todavía, y más todavía, hemos visto a alcaldes y alcaldesas de pueblos pequeños que nos han recibido poniendo a nuestra disposición todo lo que tenían y son un ejemplo para la clase política que está ahí. No hemos Visto diferencias entre alcaldes o alcaldesas de uno u otro signo político. El trato ha sido idéntico y cuanto más pequeño era el pueblo, más se volcaba. Y hemos visto y hemos traído banderas de todas las comunidades, porque el movimiento de pensionistas es un factor, es un elemento aglutinador de unidad Aquí estamos sin ninguna diferencia territorial. Esto es lo que nos une. Y recordando lo que tantas veces hemos dicho en las concentraciones de Bilbao o de Baracaldo, a Sánchez le hemos dicho que le estaba creciendo la nariz de tanto prometer y no cumplir. Este gobierno que está en funciones no tiene ninguna credibilidad. Se tiene que acabar este gobierno de partido único y hay que ir hacia un gobierno plural. Tiene que cambiar el gobierno para que haya un gobierno del cambio capaz de llevar a cabo no solo las demandas de los pensionistas, sino de toda la ciudadanía. Gracias. que nos dejan, haremos lo que podamos hacer. Quisiera recordar, quisiera recordar en este momento a todos aquellos y a todas aquellas compañeras que empezaron esta lucha y que no están aquí. Y quisiera recordarlas con una estrofa de la bordeta de Dicto de la Alegría, que dice, también será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver. Pero habrá que empujarla para que pueda ser. Uh, voy a... Como tenemos los medios que tenemos, voy a lanzar dos mensajes clarísimos. Pedro Sánchez... Ya lo ha dicho el compañero, tiene la nariz de Pinocho. Pedro Sánchez lleva un año en el gobierno. Ni ha, ni ha derogado las reformas laborales, ni ha derogado las reformas de pensiones, ni ha derogado la ley Mordaza. Pedro Sánchez no ha hecho absolutamente nada más que postureo. Eso es lo que sabe hacer, postureo. Y ahora les voy a decir un mensaje a él o al gobierno que venga si no es solo suyo. Este movimiento social no se va a rendir nunca. vamos a seguir. Compañeras y compañeros, nos queda mucho trabajo, necesitamos fortalecer la organización, es cierto, pero pensar una cosa, somos un movimiento, no tenemos medios económicos, ni logísticos, ni humanos, pero hemos demostrado que movilizamos miles y miles de ciudadanas y ciudadanos algo que tendrían que hacer los que están en los despachos y no lo hacen y por ahí vamos a continuar por ahí vamos a continuar ¿qué, qué necesitamos para mejorar? para mejorar necesitamos lo primero respetar a los compañeros respetar al compañero que trabaja y que hace un trabajo respetarnos entre todos no crear no crear es no crear ínsulas baratarias, no crear compartimentos estancos que lo único que hacen es inmovilizar el movimiento. El movimiento es de todos y todos se tienen que considerar parte de él porque nadie es jefe de él. No, por favor, no entendáis juegos, colaborar. Ayudar, apoyar, trabajar en lo que cada uno sepa, pero apoyar siempre a los compañeros. No habléis mal de lo que hace uno y de lo que hace otro, dediquémonos a trabajar. Jamás vamos a dejar la calle, no debimos de dejarla nunca ni la vamos a volver a abandonar, la calle, porque en la calle es donde está la dignidad y es donde se crea conciencia, no aquí detrás en lo que debería de ser la casa del pueblo y en la casa de los ladrones. Gracias. y nos declaramos en rebeldía contra esta violencia machista que nos impone un sistema capitalista y patriarcal que entre otras cosas mantiene a las mujeres discriminadas con brechas en salarios y pensiones. Por so porque somos mujeres, hoy hemos decidido no callar ante las continuas violencias machistas que nos atraviesan. Violencia machista es cuando nos asesinan o nos violan cuando desde algunos sectores políticos y sociales quitan importancia o niegan esta violencia a pesar del aumento dramático en lo que llevamos de este año. Se lo debemos a esas mujeres que la, la sufren y la han sufrido. Y un paso atrás, denunciamos un sistema que nos empuja a la precariedad laboral y a la pobreza, al trabajo no remunerado de los cuidados, a la brecha de género salarial, que se agrava con los salarios cada vez más bajos, a la temporalidad, a las jornadas parciales no deseadas por ser madre o tener nuestro cuidado a personas dependientes, a pasar por muchas etapas en el paro o depender económicamente de los maridos. Somos las que seguimos asumiendo todo tipo de cuidados, y el peso del trabajo doméstico, formando parte de la mayoría de la economía, sin cotizar a la seguridad social. Un sistema que nos, nos sitúa en lugares diferentes según la clase, la edad, la orientación sexual, la identidad de género, el lugar que ocupemos en el trabajo, en los cuidados, en el consumo y en las pensiones, porque estamos atravesadas por diferentes desigualdades y precariedades, queremos destacar a aquellas que por su especial vulnerabilidad sufren peores condiciones laborales y sociales como las migrantes, racializ racializadas, con diversidad funcional o las mujeres trans, cuya triple o cuadruple opresión hace que les nieguen los derechos básicos. Nos violentan cuando nos someten a una diferencia en nuestra revolución reobtribuciones por ser mujeres y nos violentan cuando llegamos a ser pensionistas. El rostro de mujeres empobrecidas se agudiza Gracias. cuando somos mayores o dependientes. Nosotras, las que hemos trabajado ya sea en los cuidados en el hogar como asalariadas, autónomas, o en el campo, en el mar, nosotras las que hemos dedicado la vida a cuidar a otros en las casas a personas dependientes sin cotizar. Nosotras que trabajamos en la economía subvertido, como las aparadoras, las que cosen zapatos, las costureras y tejedoras, las artesanas, las maricadoras o tantas otras. Nosotras las que realizamos la ayuda a domicilio por cuatro euros la hora que para que otros se enriquezcan, nosotras las que vivimos una época oscura que nos lo permite que no, no nos no permitía siquiera tener nuestro propio sueldo porque lo cobraba al marido o porque decían que nuestro lugar era cuidar del hogar. Nosotras sufrimos la pobreza. Una de cada cuatro mujeres mayor de 65 años está por debajo del umbral de la pobreza. La brecha de género en pensiones del 37%. Somos más del 90% de las pensiones de, vi de viudedad, la mayoría de las cuales no se complementan con ningún otro ingreso y, cu y cuyas cuantías son muy bajas. Somos más del 70% de las pensiones a favor de familiares, mujeres que renunciamos a la vida laboral para cuidar a una familia con cuantías de miseria. Y somos mayoría también en las pensiones no contributivas que demuestran la precariedad y desprotección a la que se nos somete. Más de un millón de mujeres de más de 65 años carecen de pensión y viven de las pensiones de sus maridos, cuya, muchas de las cuales son muy bajas. Más de un millón y medio de mujeres perciben pensiones por debajo de 500 euros. Por eso estamos aquí, en la calle, representando organizaciones de todo el país, Reclamamos nuestros derechos defendiendo el derecho a todas las personas a una vida digna, porque gobierne quien gobierne las pensiones se defienden. Gracias. No, no, no. 25 etapas a 25 kilómetros 30 cada día y dijimos que estamos en Madrid y dijimos que teníamos que estar en Madrid ¡Estamos en Madrid! Nosotros hemos pasado mucha sacado mucho sufrimiento personas con 65 años con 72, con 65 años hemos estado aquí, vamos a decirle a los políticos a la clase política, nosotros somos apolíticos nosotros somos de muchos partidos, pero aquí estamos defendiendo muy un bien, sistema público de pensiones sí, sí, sí. Cuando, cuando caminaba, cuando caminaba compañeras, vamos a concluir este acto. A ver, sabemos todos, sabemos que no todo el campo es orégano. Allí detrás, en aquella parte de donde están los leones, hay el donde se dictan las leyes y se reparte la riqueza de este país. Ahí debe haber orégano y también espinas. El próximo... 10 de noviembre deberíamos escoger orégano. Ahora bien, ahora bien, también en un movimiento social como este, no todo es orégano, aunque hoy, 16 de octubre de 2019, llegan a nuestra nariz aromas de orégano, tomillo, romero, solidaridad, esfuerzo y determinación la misma solidaridad, esfuerzo y determinación que han llevado consigo y que han encontrado por el camino las y los compañeros de las marchas norte y sur de pensionistas que ayer tarde se encontraron y abrazaron en sol. Pero sabéis, no hemos venido aquí solo para vernos y transmitirnos esta maravillosa energía. Hemos venido fundamentalmente a solicitar lo que por derecho y por ley nos corresponde. Sí, sí, sí, sí. de registrar en el Congreso una, un documento con nuestras explicaciones y nuestras peticiones no me voy a alargar mucho más eh, os voy a leer ahora, os voy a anunciar las que consideramos prioritarias hay, con, hay eh, peticiones a, a, a medio plazo y para la legislatura que viene os voy a leer las inmediatas, a ver si el Gobierno en funciones hace algo, porque hasta ahora no ha hecho nada. Peticiones inmediatas que hemos registrado. Hoy. La regulación inmediata por ley de la indexación de la subida de las pensiones públicas en la misma cuantía anual que lo haga el IPC real. Segunda, subida inmediata de las pensiones mínimas hasta los 900 euros actuales del salario mínimo interprofesional para situarlas a lo largo de la legislatura en los 1.084 euros que fija la Carta Social Europea. Y por último, lo que estamos pidiendo hace tiempo, derogación de la reforma legislativa del año 2011 del año 2011, Ley 27-2011, del 1 de agosto, conocida como Reforma Zapatero. Y la otra derogación, la Reforma de Pensiones, Ley 23-2013, del 23 de diciembre, llevada a cabo por el Partido Popular y Mariano Rajoy. No tengo nada más que decir que gracias por haber venido y ahora regresemos a nuestras casas salvos, sanos y salvos porque de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue no es de, lo que tueste, de norte a sur. comienzo viernes las pensiones. viernes viernes las secciones